Bueno, yo creo que ahí estamos. Vamos a ver si, antes de empezar y empezar a saludar, vamos a ver si ahí nos estamos escuchando ya. Creo que sí. Bueno, vamos a bajarle un poquito de volumen. Porque yo creo que hablo como un poquito duro antes. Bueno, perfecto. ¿Qué más, Lila? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo? Súper bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué tal tu Semana Santa? Súper ¿Cómo te fue? bien. Mucho descanso para volver a Abril recargada de mucha energía positiva. Ajá, así es. Para toda la gente que estuvo en Semana Santa y, bueno, tuvo la oportunidad de descansar, uh -huh. pues de verdad que nos alegra, nos parece muy rico que hayan tenido un, un tiempo de relajación, de meditación, de oración para la, las personas que, que así lo hacen. Y yo sé que digamos que eh, es un tema que nos toca no solamente aquí a los colombianos, sino a nuestros amigos allá en México, eh, Panamá, Ecuador, ¿cierto? Digamos que en todos los países de Latinoamérica eh, es, una, es una cultura muy católica, así que respetando también evidentemente todas las, eh, no todas las concepciones, pues nos alegra mucho que uh -huh. hayan tenido ese tiempo para estar en familia, para estar con ustedes mismos y bueno, pues aquí estamos, hoy jueves 5 de, de abril, abril. Uh -huh. yo me quedé en marzo porque <risas> en mi cumpleaños no lo supero todavía, pero bueno, está bien. Además de todo, fue, fue un mes donde cumplí años, el viernes pasado, viernes santo. Eh, fue una muy bonita celebración, calmadito, tranquilo. 33 años, la edad de Jesucristo, dicen por ahí. Ah, ¿no? Es muy importante. Muy importante, muy, muy chévere, ¿verdad? Para todos ustedes, bienvenidos y qué rico que estén aquí en este su espacio, Academias of Seguros. Hoy es jueves 5 de abril uh -huh. eh, del 2018 y arrancamos un nuevo mes eh, con nuevas, digamos que nuevas, mmm, con nuevos retos y estrategias dentro de SoftSeguro, ¿cierto? Uh -huh. Por eso es que están viendo aquí en nuestro televisor atrás, están viendo una imagen de pronto tu página web a un clic, ¿qué será eso? ¿Qué pues, te imaginas? A mí me suena como <risas> si yo ya quiero terminar de organizar mi agencia Ajá. y tener mi página web. Sí. Pues, super, que, de pronto, que de pronto Subseguro nos de esa, dé de esa posibilidad, ¿verdad? Sí. Para todos ustedes, tienen que estar muy atentos porque seguros se viene recargado eh, en, este, en este mes de abril. Tiene unas sorpresas muy bonitas por acá. Va simplemente a cuadrar esta cámara. ¡Eh, perfecto! Que sea mucho más esta mujer, que es la protagonista de la tarde de hoy. Y bueno, bienvenida Lina bienvenida a toda la gente que se está conectando ahí. Si nos están escuchando, por favor... Eh, hagan clic eh, en las manitos, las caritas, salúdennos o escríbanos que ahí estamos súper atentos de todo lo que está pasando eh, para que por favor, eh, pues evidentemente si tenemos que subir el volumen, pues lo hagamos o si todo está perfecto, pues ahí estamos entonces, ¿verdad? Pues bueno Lina, ¿de qué se trata el día de hoy? ¿de qué vamos a hablar? Para que pasemos de una vez... Eh, con nuestros asistentes a mirar un poco de qué se trata el día de hoy. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Ajá. Un recorrido en general por subseguros. Las personas que aún no han tomado la decisión de iniciar con subseguros, este es el momento. Eh, vamos a resolver dudas. Eh, si ya me conocen y para los que no me, me conozcan, yo soy ejecutiva comercial de subseguros. Eh, digamos que con la mayoría de personas es con quien tengo el contacto de mostrarles eh, de qué se trata Softseguros seguros, las funcionalidades, los módulos así es mm, hoy también queremos eh, seguir enfocados en el CRM el gestor de negocios que es súper importante eh, y también las llamadas automáticas que esas pues las presentamos hace poco pero queremos volver a mostrarlas así es uh -huh. por supuesto para la gente que se viene conectando qué rico que están ustedes ahí eh, súper conectados con nosotros y la idea es que pongan mucho cuidado porque la gente que todavía no conoce bien Subseguros, que todavía tiene algunas dudas o que no ha tenido la posibilidad todavía de, digamos que, de probarlo, uh -huh. pues por supuesto, este es el momento, ¿cierto? Exacto. Este es el momento indicado para que todos ustedes estén allí súper pilosos, nos pregunten, aprovechando que estamos hoy en un nuevo Facebook Live, ¿cierto? En un espacio de Academia Subseguros. Exacto. Y por supuesto, pues aquí estamos con Lina, que nos va a ayudar un poco haciéndonos como un recorrido interactivo de que, de todo lo que ustedes pueden ganar con SoftSeguros, todos los beneficios y sobre todo un concepto muy importante que es organizar sus agencias, sus corredurías y sus brokers de seguros. Uh -huh. Así Exacto. es. Entonces, bueno, vamos entonces por aquí. Permítanos entonces, vamos a empezar a compartir la pantalla. Eh, vamos a hacerlo por acá. Y antes de... Ok. Vamos a ver. Bueno, entonces. Pantalla. Por aquí hacemos la transición. Y aquí estamos nosotros. Perfecto. Yo creo que ahora sí, Lina. Un segundito mientras aparece en nuestra pantalla. Allá en sus ordenadores. Perfecto. Y perfecto. Ahí creo que está. Entonces. Listo. Ahí está, Lina, porque les muestres a nuestra comunidad de Academia seguros de qué se trata Sobseguros de que prueben el tema del CRM, de que vean el asistente virtual y que vean todas las ventajas y así como les decíamos ahorita, estén súper atentos porque se viene algo muy pronto que es tu página web a un solo clic con Sofseguros. Listo, entonces, bueno, vamos a iniciar. ¿Por dónde ingreso a Sofseguros? Entonces, desde la web por app.sofseguros.com, a cada uno de los usuarios les damos un usuario y una contraseña para que puedan iniciar, normalmente es el nombre y el apellido. También les recuerdo que tenemos aplicación móvil para Android, desde la aplicación podemos ingresar clientes, ingresar pólizas, en una visita, si necesitamos consultar algún documento, también lo podemos hacer por medio de la aplicación móvil, y también les cuento que está en desarrollo la aplicación para iPhone, eh, y les estamos informando para cuando la tendríamos entonces para que lo tengan ahí presente pero ya se está cocinando, ya la tenemos casi que en la puerta del horno, así como decimos en términos coloquiales para que ustedes estén muy, muy muy atentos porque es una nueva versión recargada, muy bonita y mucho más útil además incluimos ahora sí a los usuarios de iPhone buenísimo, porque muchos me han preguntado eh, sabemos que en México, según lo que me han comentado algunos de nuestros clientes, la mayoría trabajan con IOS, sí. entonces pues ahora, por ahora se están conectando desde la web así es, pero sería buenísimo también para ellos tener su, su propia aplicación perfecto bueno, esperemos... estamos entonces... esperando un momentico uh -huh. que la conectividad nos ayude y podernos conectar a SoftSeguros, ok? bueno, uh -huh. digamos que mientras tanto qué les puedo decir que es una aplicación, perdón, es un software amigable, muy fácil de manejar. Eh, cada módulo tiene su acceso, no tenemos que dar como muchas vueltas para llegar a crear un cliente, a crear una póliza. Entonces, en este momento, lo que les estamos compartiendo es el inicio de Soft Seguros. Desde el inicio, desde este lado izquierdo, lo que yo puedo encontrar. Digamos, es como una radiografía o un resumen de lo que tengo actualmente en mi agencia, en mi broker de seguros. Entonces, eh, ¿qué puedo encontrar desde el lado de pólizas? Voy a poder visualizar qué, qué pólizas están en cotización, qué pólizas están en expedición y también qué tengo por renovar. Entonces, si es por renovar y yo doy un solo clic, él me va a llevar al módulo de pólizas, donde me va a mostrar las pólizas que están próximas a vencer en 30 días o que se vencieron y que aún no es renovado. También desde el inicio puedo encontrar la cartera por recaudar o la cobranza en los próximos 30, 60 o 90 días, dependiendo de cómo ustedes lo configuren. Si doy un solo clic, también el sistema me lleva al módulo de cartera o de cobranza, donde yo puedo encontrar todas las pólizas que están pendientes por cobrar, sea que el cliente le pague directamente a la aseguradora o que yo en mi agencia recaude dinero, cualquiera de las dos. Si tienen preguntas, por favor, nos van diciendo que con mucho gusto las respondemos. También puedo hacerle un seguimiento a los siniestros. Entonces yo vengo acá y doy clic y tengo cuatro siniestros pendientes. Entonces él me muestra los pendientes, también me muestra los finalizados. Desde el inicio también e -Sop seguros me genera una alerta de mis clientes que cumplen años en los próximos cinco días. Y también me muestra las tareas que yo tengo pendiente por realizar. Aquí es, es importante que ustedes tengan en cuenta, normalmente si yo utilizo una libreta o una agenda donde me programe mis tareas o mis actividades de la semana o del mes, yo puedo empezar a utilizar soft seguros por medio del módulo de tareas, porque yo misma me puedo asignar tareas, o yo por ejemplo le puedo asignar tareas a mi asistente, al técnico, al vendedor, o ellos me pueden asignar tareas también a mí. Entonces, él me muestra que tengo cinco tareas pendientes y si yo doy un clic, vamos al módulo de tareas donde él me muestra las tareas vencidas, las mías, las que yo debo realizar, las que están vencidas, las de hoy, las de mañana y las de las próximas fechas. Entonces, ¿qué información puedo encontrar en la tarea? Pues primero, el nombre, ¿qué vamos a hacer? Llamar a un cliente, visitar un cliente, renovar un documento, Cualquier tipo de tarea que se vaya a realizar, entonces yo le pongo un nombre, el título. También puedo poner si la tarea es sobre un cliente, una póliza o sobre un siniestro. ¿A quién le estoy asignando la tarea? Recuerden que yo mismo me puedo asignar tareas. El estado, entonces tenemos estos estados que son sin empezar, en proceso, completada, pausada y cancelada. También puedo poner qué tan urgente es esta tarea, entonces si es una prioridad alta, media o baja, una fecha de vencimiento y también la fecha de alerta y esta alerta me va a llegar a mi correo electrónico, es para recordarme lo que yo debo realizar. Entonces esto, digamos, es la información principal. Si yo asigné una tarea y yo he visto que la tarea no se ha finalizado o no no ha cambiado de estado yo puedo venir a observaciones y aquí donde están actividades, <coughs> perdón, se hace un seguimiento de las tareas, entonces qué ha pasado, qué gestión se ha hecho, por qué no se ha finalizado la tarea, entonces yo puedo poner mis observaciones y la fecha en que realicé la gestión. Si sucede algo más, algo que se deba realizar adicional de esta tarea, entonces la llamamos subtareas, y también tenemos la pestaña de archivos es donde yo puedo cargar documentos digitales que tengan que ver con esta tarea recuerden que toda la información que ingresen a Softseguros es exportable a Excel entonces volvemos al inicio ya hicimos un recorrido de este lado izquierdo ahora venimos al asistente virtual es pues para los que no saben el asistente virtual es una herramienta que tiene Softseguros donde se pueden enviar mensajes de forma masiva y automática a los clientes, se pueden enviar por correos electrónicos, por mensajes de texto y ahora también tenemos llamadas automáticas, las llamadas automáticas son para hacer campañas, eh, alguna póliza que yo digamos tenga una promoción para este mes o algo que yo quiera resaltar de una póliza, entonces puedo utilizar las llamadas, o también para fechas especiales, si quiero desearle un feliz día de la madre a todas mis clientas, lo puedo hacer por llamadas automáticas. Entonces, desde el asistente virtual, para enviar mensajes, quiero mostrarles los dos mensajes que tenemos, son dos mensajes predeterminados, uno es para renovación y el otro es para cartera, entonces quiero hacerles la aclaración que aquí vendría toda la imagen corporativa de ustedes, el logo y toda la información de ustedes, y al cliente le llega este mensaje. Pues, por ejemplo, que decimos Lina, desde Academia Seguros queremos recordarte que la póliza, aquí vendría el nombre del ramo, de vida, de auto, de salud, de daños, de gastos médicos, se encuentra próxima a vencer, a continuación ampliamos información al respecto, número de póliza, fecha de vencimiento y el cliente tiene dos opciones para responder. Una opción es quiero agendar una cita con mi asesor, y la segunda es si quiero renovar mi póliza. Estas dos son las opciones. Y para cartera o cobranza, es un texto similar al de renovación. Y aquí le decimos al cliente Lina, desde Academia Seguros queremos recordarte que el pago correspondiente a la póliza de vida, de salud, de daño, recuerde que aquí va el nombre del ramo, se encuentra próxima a vencer. A continuación ampliamos información al respecto. Número de póliza, fecha límite de pago y valor a pagar. Y en este caso el cliente también tiene dos opciones para responder. Una es ya realice el pago y la segunda es quiero agendar una cita con mi asesor. Entonces estos son los mensajes que se envían de forma masiva y automática a los clientes. Recuerden que es por correo electrónico y también por mensaje de texto. El sistema les va mostrando cuántos mensajes tienen disponibles, cuántos les van quedando y cuando se agoten entonces ustedes pueden solicitar a Subseguros un paquete para eh, continuar con los mensajes y desde llamadas entonces qué tenemos de llamadas son cinco pasos el primero es revisar que el número de teléfono de los clientes sea correcto el segundo es seleccionar los clientes a quienes yo quiero que se envíen las llamadas el tercero es seleccionar eh, el botón de campaña el cuarto es grabar el audio y el quinto es seleccionar la fecha. Entonces, ¿en qué fecha se va a enviar eh, la llamada? Entonces, en un momento hacemos un ejemplo de las llamadas. ¿Qué preguntas tienen el asistente virtual? Aquí también pueden configurar con cuántos días de anterioridad quieren que les llegue el mensaje al cliente. Pueden enviar dos alertas para cartera y también dos para pólizas. Ok. Dicen por aquí eh, que si es posible incluir placa, por ejemplo dice me imagino que en, en el tema de asistente virtual pregunta Alejandro Jaramillo que si es posible incluir placa por, por ejemplo pues bueno Alejandro, estos, recuerda que estos digamos que estos mensajes eh, en este momento son son predeterminados. son predeterminados sin embargo estamos trabajando hacia avanzar para que cada uno pueda subir digamos que un, sobre unas plantillas uh -huh. si sí es posible técnicamente sin embargo actualmente no pero podríamos comunicarnos contigo para que nos expliques, digamos, que un poco más las razones y así pueden entender el trasfondo de la pregunta que nos haces ahora en vivo. Exacto, exacto. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a crear un cliente. Entonces, yo vengo. Aquí están, digamos, los dos accesos de crear un cliente o crear una póliza. Entonces, es muy fácil. Aquí yo vengo y doy clic en crear cliente y me arroja toda esta información. Entonces, desde el lado izquierdo están los datos principales del cliente, entonces yo puedo poner aquí el nombre, entonces voy a poner, por ejemplo, que se llame Marcela Marcela Pérez, hay unos datos que son obligatorios, y es que SobSeguros vela, porque la información que ustedes ingresen sea correcta y esté completa, esto es cuando ya es un cliente, cuando es un prospecto, pues sabemos que normalmente solamente tenemos nombre y teléfono o nombre y correo, entonces ahí sí es permitido y eso lo vemos ahorita en el módulo de gestor de negocios, pero cuando ya es cliente, SoftSeguros se exige que tengan toda la información completa del cliente. Entonces aquí venimos tipo de documento, es el número de documento de identificación para las personas que son de, de otros países, pues cada uno tiene como su, su definición o o, o su, digamos su forma de, de llamarle al, al número de identificación, en Colombia le decimos cédula, pero también quiero eh, recalcarles que SOPSEGUROS tiene una versión para cada país, esa versión eh, digamos que cambia el lenguaje porque algunas palabras no son iguales, y también el, el tipo de moneda, entonces pueden manejar en México, pueden manejar pesos mexicanos y dólares, eh, en Ecuador eh, también pueden manejar dólares, en Perú igual, bueno, entonces aquí ponemos el número de documento, le vamos a poner este número, eh, que es femenino, la fecha de nacimiento también es importante, porque recuerden que el SoftSeguros les alerta quién cumple años en los próximos cinco días. Entonces esta información también es muy importante. Aquí decimos autoriza tratamiento de datos, le ponemos que sí o que no. Continuamos entonces los datos del contacto, vamos a ponerle que es de Rizaralda Pereira, estamos ubicados en Pereira, para los que no sabían, es el corazón del eje cafetero, en Colombia, la dirección, vamos a ponerle también una dirección, vamos a ponerle esta dirección, el teléfono también es muy importante, recuerden que al teléfono, llegan los mensajes del asistente virtual, entonces es supremamente importante tener el número de teléfono correcto, y lo mismo el correo electrónico. Vamos a ponerle que es. Es link. Ok, no hay ningún ni link. <risa> Aquí está entonces. Bueno, vamos entonces nuevamente a abrir. Ya sé qué hiciste. No hay ningún libro. Permítanos entonces un momento mientras retomamos en este momento nuestro acceso a Softseguros, porque aquí se nos fue una letrica Ay, bueno me en el teclado que es distinto, entonces. <risa> yo estoy se... acostumbrada a usar otro otro computador. Otro computador en Windows. Este es un Mac, así que no se preocupen, ya vamos a volver a entrar. Ya Perfecto. continuamos. ok, Así ya. No. Dale ahí, exacto. Bueno, mientras tanto, pueden aprovechar para hacer preguntas. Alejandro Arambillo Alejandro dice que si el cliente tiene cinco carros conmigo, me imagino que, que es como una colectiva eh, y se le vence la póliza X, ¿cierto? Eh, él no tendría idea de cuál carro es. Es decir, es incluir, sería incluir el, riesgo, el número de riesgo dentro de, esa, dentro de esa plantilla. Me parece que es una, una, una opción muy válida. Sin uh -huh. embargo, entonces, Alejandro, nos va, estés muy atento porque nos vamos a comunicar contigo con Alejandro eh, para que nos expliques un poco mejor y podamos hacer la modificación pertinente que me parece muy válida Alejandro, uh -huh. mil gracias por estar ahí súper atento Muchas gracias Alejandro y es muy importante cada apreciación y opinión de ustedes porque por eso es que SoftSeguros ha crecido de acuerdo a las sugerencias eh, por eso son las actualizaciones porque queremos que sea un software com eh, completo pero que también siga siendo amigable. Uh -huh. Bueno entonces digamos que para agilizar un poco aquí ingresamos, bueno entonces el cliente como lo ingresamos ya con los pasos que veníamos entonces desde ese lado izquierdo en qué información quedamos, en la información de datos del contacto que es teléfono, celular y correo electrónico, la información laboral y desde este lado derecho tenemos la información, eh, se llama información CRM porque es una información en detalle de nuestro cliente, eh, queremos tener información en detalle porque podemos aprovecharlo mejor, porque, digamos, yo tengo una póliza de vida, pero tengo propiedades, me pueden vender, por ejemplo, una póliza de vehículo, o una póliza de daños, entonces, desde acá yo puedo saber su estado civil, sus ingresos mensuales, eh, sus propiedades, en notificaciones, entonces, desde acá es donde yo activo o desactivo el asistente virtual. Si yo aún no he confirmado la información, es importante tenerlos acá, es mejor ponerles que no, y cuando yo ya sepa a quiénes quiero que les llegue el mensaje, pues vengo desde acá y puedo activarlos. Otra opción que seguros les da es que puedan darle acceso a los clientes para que ellos ingresen y puedan consultar pagos y puedan consultar póliza. Entonces quiero aclararles que ellos por seguridad no pueden modificar ninguna información, sino que solo pueden ver, inclusive documentos digitales. Entonces, si ustedes cargan cotizaciones, pueden llamar al cliente y él puede ingresar y también ver las cotizaciones. Entonces, esto es desde el lado del cliente. ¿Qué más información encuentro? Entonces, muchas preguntas. Una de, la, de las preguntas que me hacen es, yo no me acuerdo del número de póliza, pero sé que se llama Lina. Entonces, para ver el historial de pólizas que ese cliente tiene, están acá todas estas, eh, digamos, ventanitas que les estoy mostrando. La siguiente es la de archivos, donde yo puedo cargar documentos digitales al cliente. En pólizas es donde yo puedo ver el historial de pólizas que ese cliente tiene o ha tenido con nuestra agencia. Aquí vengo a tareas, entonces si a este cliente hay que visitarlo, yo puedo crear una tarea desde acá y me muestra eh, digamos lo que ya les había eh, contado de las tareas, que es el nombre de la tarea, cuándo se debe realizar, quién la debe realizar. En contactos, entonces en contactos yo encuentro, eh, por ejemplo, los datos de su esposo, los datos de sus hijos, o si es una empresa, entonces puedo poner el contacto del gerente, del asistente. También me muestra eh, como el historial, la bitácora de cobro de la gestión de cartera o cobranza que yo le he hecho a este cliente. También tenemos estados de cuenta, esto ahorita los muestro en cartera o en cobranza, y hay un historial de cambios, y es que ustedes en sus agencias pueden saber quién de ustedes, de los usuarios, realizó algún cambio en la modificación, perdón, realizó algún cambio en los datos del cliente y cuándo se realizó ese cambio. Entonces, esto es desde la parte de clientes. Aquí en el módulo de clientes, encontramos toda nuestra base de datos de clientes creados. Entonces, miren que él, él lo hace de forma muy bonita porque les muestra eh, quiénes son hombres, quiénes son mujeres... También si son empresas les muestra aquí como, como una figura de un edificio. Aquí lo que estamos viendo es como un resumen de la información de este cliente. Y ya simplemente si lo quiero ver más en detalle, pues ingreso y doy clic sobre el nombre del cliente. Entonces esto es desde un lado. Digamos que para, para complementar un poco la información de, del gestor de negocios, que en un momento les vamos a hablar de él, yo puedo hacer una venta cruzada entonces como les decía aprovechar mucho más mi cliente entonces yo puedo venir a filtros y yo quiero eh, vender por ejemplo una una póliza para clientes que tengan propiedades entonces puedo poner que si tienen propiedad o por un rango de edad o si tienen hijos eh, por ejemplo eh, su estado civil entonces yo quiero vender eh, en este momento tengo una campaña para póliza de vehículo y quiero aprovechar más mis clientes, entonces yo puedo venir acá donde dice no tiene póliza Zen. Entonces, como les voy a vender póliza de vehículos, yo puedo poner vehículo desde aquí. Que, me, que por favor me filtre los que no tengan póliza de vehículo. Entonces le doy buscar y miren que él me pasó de 20 a 10 y me muestra que estos 10 son posibles clientes para póliza de vehículo. Entonces, de esto se trata la venta cruzada y por eso es importante. Tener toda la información completa de nuestros clientes. Para compartir la información con el cliente, entonces. Listo, entonces. Bueno, vamos a, exacto, ok. Exacto. Eh, le vamos a responder a Sandra. Sandra Lorena. Uh -huh. A Sandra Restrepo. Sandra, mmm, mucho gusto en saludarte. Muchas gracias por todos los referidos que nos has dado. Eh, Sandra es un claro ejemplo de, eh, de que ustedes pueden también ganar con soft seguros. Recuerden esta campaña de referidos que tenemos y es que eh, por cada referido que ustedes nos den tienen dos meses en la renovación de la licencia y eso es lo que está haciendo Sandra Restre porque ya tiene bastantes meses acumulados. Ajá. Listo Sandra, entonces ¿cómo hacemos? Aquí vamos a venir a Lina, ¿sí? Entonces tenemos el cliente Lina, entonces dice usuario de acceso, yo vengo acá y el nombre de usuario es el que tú le quieras poner normalmente, digamos para que sea fácil, podemos darle, eh, ponerle el nombre del cliente o el número de su cédula, cualquiera de las dos. Entonces aquí ponemos, digamos que ella debe ingresar con nombre de usuario Lina Orozco y que la contraseña también se la puedo dar yo. Entonces para que sea fácil y ella ingrese fácil, yo le puedo poner que la contraseña también sea Lina Orozco. Ah, bueno, no me alcanza. Entonces ese debe tener seis dígitos. Entonces vamos a poner que es Lina Orozco con Z, ¿cierto? Y aquí le puedo decir enviar link entonces, este es el mensaje que aparece se ha enviado información de acceso al correo este sería el correo con el que yo estoy registrada que yo, en este caso yo soy la clienta entonces aquí vendría el correo electrónico de tu cliente, de esta manera a mí me llegaría un mensaje a mi correo electrónico donde me dice que yo ahora puedo ver mis pagos y mis pólizas así es entonces, recuerda Sandra que en este caso el correo electrónico es un campo obligatorio los que tenemos aquí marcados al lado izquierdo, así que Así de esa manera tan fácil se hace, digamos que compartir la información con los clientes. Hay otra pregunta de Felipe Jaramillo, Lisa que dice con respecto a esa información de CRM, ¿dónde sale el informe mensual de esas de, de esas revisiones técnico mecánicas? Es una pregunta entonces, Felipe, que tendremos que resolver posteriormente a este a este webinar contigo para comunicarnos. Dentro. Entonces tenemos dos tareas: comunicarnos con Alejandro Jaramillo y Felipe. Jaramillo también. Ok, claro que eh, sí. Exacto, para que eh, nos amplíen un poco la información Listo. y podamos, eh, digamos que, atender bien esas solicitudes. Claro que sí. Ajá. Listo. Bueno, entonces eh, aquí ya resolvimos la inquietud de Sandra. Ahora entonces volvemos nuevamente a la información de clientes que, de, de la que estábamos hablando ahorita. Entonces ya sabemos cómo podemos hacer una venta cruzada, aprovechar mucho más nuestro cliente. Y también entonces venimos de una vez al, al gestor de negocios o CRM. Entonces, ¿qué encontramos de, dentro del gestor de negocios? Quiero pues aclarar que esta es la primera versión que tenemos del CRM. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra primera versión? Yo voy a gestionar mis prospectos. Entonces, eh, yo que soy ejecutiva comercial y que sé cómo es el tema de los prospectos, es importante hacerles un seguimiento. A veces dentro de tantas cosas que tenemos que hacer, tenemos el papelito del prospecto y se nos pierde o no lo llamamos. Entonces para eso está el CRE, primero para medir la efectividad comercial, segundo eh, para saber eh, cuánto me demoro en concretar un cliente y también cuál es el ramo que más rápido se concreta. Entonces yo vengo, entonces yo Lina, yo soy la ejecutiva comercial, y eh, yo contacté a una persona que está interesada en una póliza entonces yo puedo venir acá y le doy más, nuevo negocio entonces nombre del negocio es como para yo saber qué le estoy gestionando digamos un, un, un nombre que me recuerde fácil lo que yo debo hacer entonces yo voy a poner por ejemplo que Andrés le voy a gestionar una póliza de vehículo para su camioneta entonces puedo ponerle Andrés camioneta un valor estimado, entonces más o menos cuánto puede valer esa prima, les voy a ponerle que es aproximadamente un millón doscientos mil, hablamos de pesos, de pesos colombianos, el vendedor, entonces yo acá selecciono qué vendedor está gestionando este prospecto, les voy a poner por ejemplo que se llama Carolina, en el ramo entonces sabemos que es autos o vehículo, y aquí es muy importante porque cuando es cliente, pues acá simplemente lo buscamos por nombre o documento, pero si es un prospecto que tenemos una información mínima de él, entonces venimos acá y le damos más, crear, persona, y yo la única información que tengo es, por ejemplo, el nombre, yo sé que se llama Andrés Toro, aquí le podemos poner que es masculino, tengo su documento de identidad, entonces vamos a ponerle que este es el documento, y tengo su número de teléfono, entonces voy a poner que este es el número de teléfono y aquí lo que hago es darle en guardar entonces pues aquí pues por ahora no me interesa enviarle ningún mensaje le voy a dar guardar y le doy crear entonces me dice tu negocio, él me trae un consecutivo para el cliente Andrés Toro se creó correctamente le doy ok entonces si ustedes van, pueden ver desde este lado derecho él me muestra los días transcurridos entonces el día de hoy empecé a gestionar a Andrés y me empieza a contar desde hoy la primera etapa o el estado en el que él me lo muestra es no gestionado entonces como yo ya lo contacté yo puedo darle clic en Andrés y aquí me muestra las demás etapas o estados, entonces me muestra no gestionado, contactado cotización enviada, pendiente por cerrar vendido o perdido entonces yo ya lo contacté puedo pararme acá y doy clic Aquí abajo me muestra toda la información, así tal cual yo creé el negocio o el prospecto. Les cuento que desde observaciones o desde comentarios, yo puedo hacer la gestión y digamos que me genera también una alerta para recordarme que debo llamarlo, que debo visitarlo. Entonces ahí no tengo cómo perderlo. Ahí sí le puedo hacer un seguimiento a todos mis prospectos. Entonces aquí vamos a poner que visitar, eh, visitar viernes viernes 6 de abril y puedo, me dice que si quiero generar una alerta, entonces yo digo que sí para que me recuerde entonces el día de mañana me va a recordar la visita que yo debo realizar y saludos especiales en este momento para nuestro amigo y compañero David Aduelo desde Ciudad de México, David un fuerte abrazo para ti y bienvenido a Academia Subseguros. listo, bueno, entonces ahora qué más sigue, ya lo contacté le voy a enviar la cotización, entonces ya me paro acá, le doy cotización enviada y también puedo poner con qué aseguradoras estoy realizando esa cotización. Entonces yo puedo seleccionar todas las aseguradoras que quiera, simplemente aquí la primera la selecciono, entonces le digo que es con la aseguradora SA y si es con una más, entonces le doy aquí en el botón de más y busco cuál sería la otra. Entonces vamos a darle que es la prueba 3, le doy desde más y yo le muestro... Digamos a mi jefe, puede ingresar a mirar con qué aseguradora se estoy realizando la cotización. Puedo cargar también la cotización como un documento digital. Entonces yo puedo aquí desde el botón de más, desde aquí vamos a cargar, por ejemplo, esta cotización, le doy a abrir. Y aquí puedo poner qué tipo de documento es este. Entonces vamos a ponerle que es una cotización, le doy a guardar archivo. Y aquí ya le doy a guardar negocio y salir entonces este es el proceso que se hace con un prospecto entonces aquí vamos a buscar nuevamente a Andrés mírenlo acá, entonces me muestra Andrés Camioneta esta es la, la póliza que yo estoy gestionando ya me cambió de estado a no gestionado a cotización enviada. desde esta manera hay algo súper importante que hace este CRM y es mostrarnos como una especie de informes entonces cuando venimos a gestión de negocios a la otra pestaña él me muestra el número de negocios vendidos, el promedio de días de gestión comercial y también me muestra un embudo de conversión de objetivos. Entonces, este embudo de qué se trata, él me muestra cuántos prospectos se han creado dependiendo de la fecha que yo elija, entonces qué periodo quiero analizar, entonces vengo a filtros y busco. Entonces, por ejemplo, lo que llevo en este año, entonces voy a poner que es desde el primero de enero hasta vamos a ponerle aquí hasta hoy 5 de abril, le voy a buscar, que es él me muestra, número de negocios vendidos me dice que 3, promedios de día de gestión comercial 8.8 y también el embudo de conversión me muestra que entonces en este periodo, en estos tres meses y cuatro días, cinco uh -huh. días que llevamos, sí. he ingresado 31 prospectos, de los cuales he contactado 11, a 10 les he enviado cotización, 5 están pendientes por cerrar, y finalmente 13 se vendieron, este es el embudo de conversión de objetivos, también es exportable a Excel la información del CRM, si les quedó claro, tienen alguna pregunta, qué tal les pareció, algunos ya, ya lo están probando, también aprovecho para hacer una invitación a los que no lo han probado, lo pueden eh, probar por medio de un demo que es gratuito aprovechen si necesitan alguna asesoría o quieren resolver alguna duda me contactan que con mucho gusto yo los atiendo para que puedan conocer más a fondo CRM y justo, justo con, el, con el tema de CRM que lo tuvimos en prueba hasta el pasado primero de abril eh, por supuesto la gente que está en este momento conectada con nosotros en academias SoftSeguros, seguros si quieren que se les extienda un poco más por este mes eh, pues su prueba también, entonces háblenos en este momento, díganos para que eh, en este momento se les pueda activar eh, posterior a este webinar, se les pueda activar y ustedes puedan probar y así definitivamente convencerse de que es la herramienta que necesitan también dentro del CRM SofSeguros. Ajá. Listo, bueno, entonces ahora vamos a pasar al tema de pólizas. En pólizas yo vengo acá y doy clic en crear póliza y me ingresa me lleva a este formulario entonces antes de, de crear un cliente antes de crear una póliza es importante que sepan que se debe configurar el software la licencia con las aseguradoras con las que trabajen con los ramos con los que trabajen y también con los vendedores o con los agentes porque lo que yo hago en este formulario es seleccionar entonces pongo el número de póliza en qué estado se encuentra entonces vamos a hacer aquí un, un ejercicio rápido 12, 13, 14, que es en estado vigente, vamos a poner que es la aseguradora número 2, que es el ramo autos, vamos a poner que inicio el, el 2 de abril, El por defecto me trae que se finaliza el 2 de abril, pero el sistema también me permite modificar la fecha de fin. Entonces el riesgo, ¿qué es el riesgo? Es lo que estoy asegurando, que es en caso de vehículo, Aquí en Colombia le llamamos la placa, la placa del vehículo, entonces vamos a poner que la placa es este número. Y en cliente, pues como ya lo tenemos creado, vamos a poner que el cliente se llama Andrés Toro, entonces aquí miren que lo buscamos, aquí se encuentra. Entonces también me trae la otra información, nombre del tomador es quien va a pagar la póliza, el nombre del asegurado, vamos a poner que es el mismo Andrés, y también los beneficiarios están observaciones y relación de contenido, entonces observaciones internas, y las observaciones, esa información que se ingresa en el campo es la que se incluye en la remisión, que es la cuenta de cobro, la remisión de cobro o el recibo de cobro. Desde este lado derecho, entonces venimos a ingresar la información de la prima, entonces vamos a poner que como ya compró el de vehículo, le vale 1.200.000, y él me trae la información de IVA, el porcentaje de IVA y de comisión, porque así yo lo tuve que haber creado cuando estuve creando el ramo de auto. Entonces recuerden que esto es configurable, y lo que hago es simplemente seleccionar y él ya me trae toda la información. Es importante vincular un vendedor o un asesor o un agente. Entonces Si soy yo misma, entonces yo puedo poner que el vendedor es la misma agencia o el mismo broker de seguros. Entonces acá le doy guardar podemos ir guardando la póliza, entonces venimos acá, le damos guardar póliza y él me trae un mensaje y me dice, aún no se ha creado el pago, desea crearlo. Si yo le doy continuar, él me va a crear un solo pago, pero resulta que este cliente va a realizar varios pagos, entonces yo primero le voy a dar cancelar y luego vengo y le digo crear varios pagos. Entonces yo voy a poner que el cliente, miren que él me trae el valor total de la prima, cuánto voy a recibir de comisión, entonces vamos a decir que este va a ser un pago fraccionado. Entonces, ¿en cuántas cuotas me va a pagar el cliente? Voy a poner que el cliente va a pagar en cuatro cuotas, cada cuánto, cada mes, cada dos meses. Entonces vamos a poner que es cada tres meses la fecha de pago. Entonces, vamos a decir que la primer fecha de pago es el 2 de abril. Y él me divide este valor total de la prima en cuatro y me dice que el valor de la cuota es de 357 mil. Entonces le doy guardar y miren que él ya me creó los pagos, desde acá abajo están los cuatro pagos creados, me trae el, el total de la cuota, cuánto voy a recibir de comisión, Entonces vamos a guardar nuevamente la póliza, y también SOP me permite generar un, una remisión, esta remisión es una, eh, en México escuché que me decían recibo de cobro, Cuenta de cobro, remisión de cobro. Eso es un documento que, que le damos al cliente de lo que él está adquiriendo. Un resumen de la póliza, que también viene con la imagen corporativa del brokero o de la agencia. Así es. Entonces, esa es la remisión. Aquí nos lo vemos. Listo. <risa> Vuelvo a hacer la misma de ahorita. Bueno, entonces aquí ya creamos la póliza. Ya la guardamos, de una vez aprovecho para mostrarles la demás información. Entonces, ¿qué otra información encontramos dentro de la póliza? Están los anexos, que son los cambios o riesgos que se incluyen a la póliza. También los archivos, entonces quiero cargar carátula de póliza. Eh, en Colombia eh, tenemos el SARLAF o cualquier documento que necesiten lo pueden tener como documento digital. Las tareas, entonces... Eh, si vamos a hacer algo con esta póliza venimos a crear una tarea desde acá las remisiones entonces me muestra el historial de remisiones que le he entregado al cliente bitácora de cobro, la gestión, que la, la gestión que le hacemos a cartera bitácora de póliza y también tenemos historial de cambios que son los cambios que se realizan en la póliza hasta acá qué preguntas tiene perfecto, yo creo que ahí nos están haciendo nuevas preguntas con relación a el tema de la, de, de la aplicación móvil para retomar ese, eh, digamos que ese tema con Sandra y con eh, el señor Jaime Mesa Jaime Mesa, Jair Mesa eh, digamos que ese tema precisamente nos obligó a que reconstruyéramos la aplicación cierto actualmente digamos que tenemos una versión básica en Android sin embargo para, eh, esperamos que ya para mitad de año del de presente año tenemos digamos que la, la segunda versión de nuestra aplicación móvil tanto para Android como la primera versión para, para iPhone. iPhone Exacto, entonces de esta manera ustedes saben que el desarrollo es individual para cada una pero estamos ya avanzando como les decía ahorita está casi que en la puerta del horno ambas, digamos que ambas versiones, la segunda de Android y la primera versión de iPhone para que ustedes la puedan eh, digamos que disfrutar desde sus teléfonos eh, móviles también así que pueden hoy en día navegarlo desde sus tabletas, desde sus navegadores pero la versión móvil, la segunda para Android y la primera para iPhone estará a mediados de este año 2018 y eso es digamos que agradeciéndoles a ustedes y por supuesto tienen, vamos a quitar aquí nuestra pantalla regálenos un momento vamos a quitar aquí nuestra pantalla y aquí estamos entonces bueno así que amigos recuerden cómo empezamos este webinar atrás tenemos una, un pantallazo muy importante que habla sobre algo que muy pronto va a pasar y es que tu página web a un clic vas a tener tu página web a un clic dentro de SoftSeguros ¿cierto? o más bien con el entorno, digamos que eh, con toda la solución que tenemos, estamos proveyendo desde SoftSeguros, eh, van a tener una, una función muy, muy, muy, muy muy chévere. Y ustedes van a poder disfrutar también, la gente que todavía no tenga su página web, la va a poder hacer digamos uh -huh. que con nosotros a un solo clic. Van a ver que esto es muy chévere. Y aprovechando este espacio antes de que cerremos, y gracias, Lina, estuvo muy interesante. Y gracias a todos los asistentes por estar ahí. Uh -huh. Próximamente, el próximo jueves, eh, dentro de ocho días, ¿cierto? La próxima semana, a las cuatro de la tarde, uh -huh. vamos a tener un invitado muy especial. se llama Jorge Espina, de la consultoría eh, de marketing y, y, y marca, ¿cierto? Se llama Brand Brand. Jorge Espina de Brand Brand va a estar con nosotros compartiendo unos temas muy interesantes y vamos hasta a tener una rifa especial para los asistentes, solamente para los asistentes a esa sesión de Academias of Seguros así que dentro de ocho días el próximo jueves a las 4 de la tarde nos va a estar acompañando Jorge Ospina de Brand Brand es un consultor y experto en marketing ¿cierto? y en marca sobre todo eh, así que ustedes muy muy muy muy atentos porque vamos a rifar dos asesorías Buenísimo. personalizadas con él, muy muy muy, muy interesantes ¿cierto? entonces pilas ustedes porque vamos a estar publicando en las redes, no se lo pueden perder, no es eh, perdible Exacto, para que ustedes digamos que todo el desarrollo de marca que tienen actualmente pues han llegado hasta cierto nivel, con una consultoría como esta podemos seguir a un nivel eh, digamos que mucho más alto y por supuesto todo gracias a Academia Seguros. ¿qué te parece? Súper, súper bueno, no se lo pueden perder. Es a, la, a las 4 pm hora Colombia. Así Para es. que estén pendientes los que están eh, desde México, un saludo muy grande a Jair Mesa. Así eh, es. Sería hora de México a las 3, hora de Nicaragua también sería a las 3, hora de Guatemala también, creo que República Dominicana nos lleva una hora después. Entonces es 4 pm hora Colombia. 4 pm hora local Colombia. Uh -huh. Y vamos entonces a tener, recuerden, al especialista Jorge Espina del Brand Brand con una asesoría de branding muy chévere y vamos a estar rifando ahí, ahí a los asistentes uh -huh. dos ganadores para que sean dos ganadores en dos consultorías distintas una consultoría en diagnóstico de marca y otra consultoría o asesoría en branding cierto que es todo lo que tiene que ver con sus marcas marcas sea como persona o marca como agencia o corredoría de seguros así que súper pendientes entonces nos vemos dentro de entre ocho días el jueves uh -huh. a las 4 pm hora local colombia aquí por Academias of de seguros. seguros, esto es todo, mil gracias a ustedes por, eh, pues, por participar, gracias Lina por estar con nosotros, Qué bueno que eh, volverlos a ver en este comienzo de mes con todo vamos con toda este 2018, así que para todos ustedes un fuerte abrazo, los queremos mucho, les agradecemos, quedamos con dos tareas después de esto, claro que vamos sí. a comunicar con Alejandro y con Felipe para que estén okay. súper pendientes y gracias a ustedes por estar haciendo parte de Academias of Seguros. Los queremos mucho, mil gracias, bendiciones y una gracias feliz por tarde. acompañarnos. Así chao. es, chao, que estén muy bien.